El motivo de nosotros de estar aquí es para ver si podemos hablar en general. En general, porque hemos tenido información de que un cliente de nosotros nos están buscando para, ¿Para hacer qué? la teoría que ellos siempre hacen. ¿De qué se trata? Es Tepo. Eh, ¿De Tepo? Sí. ¿Pero cuál es la situación en esta ocasión? La situación es supuestamente que a él di que lo están buscando. Y él tuvo un proceso donde yo fui el abogado de él y salió no culpable. Pero él se siente acorralado porque prácticamente supo de información de que lo estaban buscando para matar ¿A tiempo lo acusan de la muerte del abogado en los fieles? Eh, prácticamente no tenemos conocimiento en cuanto a eso. De eso no tenemos, a él lo acusaban y por ese caso salió en libertad porque no había pruebas suficientes que lo vincularan a ese proceso. ¿De qué lo vinculan ahora entonces? No tenemos conocimiento. ¿Temen entonces ustedes por la vida de él? Claro que sí. ¿Qué está pasando en realidad? Explíqueme. Que a ellos lo, a ellos lo quieren matar. Quién los Lince y Eddie Krim. ¿Cómo así? ¿Qué le ha dicho? Explíqueme. A él le llegó la luz de, viene de aquí mismo, que se cuidara que lo quieren matar. Entonces, si lo quieren matar, porque pues, si sí, no ha hecho nada. Porque si hizo su caso es de otro caso, ¿y qué tiene que hacer ya? Está tranquilo, ¿no verdad? Entonces, ahí le llegó la información que lo quieren matar. Entonces, si ellos lo quieren matar, ya la cosa es personal que viene, porque no tiene ningún tipo de querella. Entonces, si tiene una orden de presión por un caso, ¿por qué no lo buscan preso? Entonces, ya esto viene personal. Ya hay que cuidarse de, lo, de los lince y de crimen.